Bueno, realmente esto marca un paso más ¿no? en lo que hace a la accesibilidad y en lo que hace a la descentralización de la vacuna que ha marcado diferencia importante ¿no? porque hemos tenido la apertura de estos nuevos este, vacunatorios no solo aquí, en otros lugares y además en los centros recreativos donde vemos que la gente voluntariamente comienza e inicia esquemas de vacunación. La importancia que tiene hoy este nuevo centro de vacunación es destinado a terceras dosis para completar lo que son los esquemas, fundamentalmente abiertos hacia la comunidad. Vamos a funcionar con turnos diarios en el horario que va a estar desde las 8 de la mañana hasta las 19. A partir de hoy comienza el más 18 en todos los centros de salud de, eh, y, de, y de vacunación que tenemos abierto y la importancia de esto es alcanzarlo antes posible para aquellas personas que hayan cumplido sus cuatro meses de la última dosis completar los esquemas antes de que comience el, el, el otoño ¿no? porque la idea es que sabemos que esto es una pandemia de interiores sabemos que es una pandemia de los conglomerados y si realmente logramos esta inmunidad, está demostrado que las formas de padecer son de enfermedad leve. La palabra para nosotros es ponernos a disposición de, de la comunidad, en este sentido es un, un paso más de la integración de UPCN, que, per, que pertenece a la comunidad santafesina, en este caso articulando con las autoridades de, del Ministerio de Salud, un punto más de, de vacunación. Es, es un paso más a la integración, UPCN es parte de la, de la provincia, es parte de la ciudad, nos debemos a nuestros afiliados, pero también a la comunidad, y como con mucha solvencia técnica, lo explicó el subsecretario de Salud, es importantísima la vacunación y nosotros hacemos nuestro pequeño aporte para contribuir a ese objetivo.